En este vídeo veremos cómo utilizar y modificar actividades quest con Excel Learning. Como ya sabemos, Excel Learning nos permite crear actividades quest. Para ello, cuando estamos en Excel Learning, bastará con utilizar el menú Juegos y elegir el tipo de actividad quest que queremos incorporar. Pero también hay otra forma que consiste en, si tenemos un archivo con los datos de la actividad, incorporarlos. Veamos cómo se hace. Para ello lo primero sería tener ese archivo. Por ejemplo, podemos descargar algunos archivos de aquí, de este menú. Elegimos cuál del conjunto de archivos nos interesa, hacemos clic para descargarlo y una vez que lo tengamos será un conjunto de archivos comprimidos, los descomprimimos para poder elegirlo, elegir el que nos interese. En esta carpeta tenemos varios archivos de Quest. Como vemos, la extensión es JSON porque es un formato para intercambiar datos. Podremos elegirlo desde dentro de Excel Learning. Para ello, nos vamos a Excel Learning e incorporamos la actividad que queremos. Para incorporarla, hacemos clic sobre su nombre. Por ejemplo, Quest. Ahora, dentro de Quest, podemos elegir el añadir preguntas. Para ello, será necesario activar el modo avanzado. Para importar estas preguntas, hacemos clic en Importar-Exportar. Y una vez allí, tenemos el menú Elegir archivo donde estará el tipo JSON que hemos comentado antes que contiene las preguntas. Haciendo clic en Elegir archivo, abrimos el archivo que nos interese, por ejemplo este, y automáticamente esas preguntas que estaban contenidas en el archivo se han incorporado a nuestra actividad. Ahora si queremos, podemos editarlas Incluso podemos añadir más preguntas o añadir texto y modificar las opciones, todo lo que necesitemos. Una vez que hayamos terminado, será tan sencillo como aceptar en la actividad. Ya la tendremos disponible para jugar. Una vez que veamos que es correcta, haremos clic en guardar y ver en el escolarium para guardarlo en el escolarium. Hay que recordar rellenar la pestaña de propiedades, en este caso no lo vamos a hacer. Y ya tenemos la actividad. Haciendo clic dentro del nodo, vemos que ya está el juego cargado. Si queremos, podemos editar la actividad pulsando en el botón de Excel Learning. Como veremos, sigue aquí nuestra actividad, podemos editarla e incluso si es necesario incorporar más preguntas. Por ejemplo, con otro archivo JSON y seguirían añadiendo más preguntas. En los ajustes de SCORM tenemos la posibilidad de guardar o no las puntuaciones. Por ejemplo, está marcada, guardar automáticamente. Si queremos podemos mostrar un botón para guardar y así configurar tantas cosas como necesitemos, como puede ser el acceso con contraseña. Una vez que hayamos terminado, hacemos clic en aceptar y pulsamos en guardar y ver en el escolarium. Recordad que si no se ven estas opciones es porque el modo avanzado no está seleccionado. Haciendo clic en guardar y ver en el escolarium, tenemos el juego con las modificaciones, que en este caso ha sido el botón de guardar la puntuación.